un nuevo episodio de Yuna y Rono. Yo soy Yuna. Y yo soy Rono. Y el tema del día de hoy lo tenemos gracias a ustedes, como Así que vamos a ver los mitos otakus. El otro día en Facebook hicimos una encuesta de los mitos otakus. Hoy vamos a presentar la lista y desmentir esos mitos. El primero de los mitos fue Bastante comentado entre el público y es el que los otakus son todos vírgenes y la verdad que no podemos desmentir eso es completamente cierto nada es mentira si en realidad las personas otakus tienen ciertos problemas para acercarse a sus crush o muchas veces pierden mucho tiempo con sus waifus 2d la verdad es que todos ellos son prácticamente igual de activos sexualmente hablando que el resto de personas del mundo y bueno, únicamente créame, porque la verdad es que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. La siguiente posición fue mencionada por muchos, y es que los otakus no se bañan. Ya en el video anterior habíamos mencionado este ámbito por muchos otakus, pero hoy vamos a explicarlo mejor. Como muchos de ustedes ya saben, hay algunos que huelen a puro puro. Aunque sabemos que este mito no es del todo falso, muchas personas buscan andar con su buen desodorante y con su buena colonia para no andar oliendo mal este día de El Próximo mito, dice que todas las personas otakus quieren ser japonesas. Desde nuestro punto de vista eso no es necesariamente cierto. Muchas veces simplemente existe una gran admiración por la cultura japonesa al ser una cultura tan educada y tan bien trabajada, a diferencia de toda la cultura latina que termina siendo un poco accidentada. de otakus son bien feos pero los vamos a desmentir con estos papapuchos otro de los mitos es que los otakus y las personas geek viven con sus padres este mito es algo difícil de desmentir ya que verdaderamente muchísimas personas todavía viven con sus padres si bien el vicio de comprar figuras y comprar videojuegos es bastante caro y muchas veces Fuerza a las personas a tener que retrasar su emancipación No solo los otakus todavía viven con los papás Hay muchísimas personas que todavía lo hacen Como usted, usted todavía vive con su papá Y usted también Así que, ¿sabe qué? Me cago ustedes Muéranse todos, todos viven con sus papás todavía Prosiguiendo con la lista de los mitos Uno que es muy frecuente escuchar Es de que somos unos rechazados sociales Para probar lo contrario me pongo de ejemplo El próximo de los mitos dice que a estas personas les gusta disfrazarse para el acto sexual. Verdaderamente este tipo de actividades termina metiéndole un poco de picantón a la situación, así que si no lo han hecho, deberían hacerlo. Para continuar con la lista de los mitos, vamos a mencionar otra de las que son más frecuentes y escuchadas, que es que no nos llevamos bien. La prueba de lo contrario es que muchos padres se meten en este mundo, ya sea ayudándonos a elaborar cosplay, jugando con nosotros videojuegos o simplemente viendo anime. Si algunos familiares no se involucran en este proceso es porque ya realmente son muy amargados. En cambio, mi familia, mi madre, es una de las personas que me han apoyado en todo este proceso. El siguiente mito dice que estas personas solo ven anime y con eso se jalan el ganso. Este también es un poco difícil de desmentir ya que posiblemente todas las personas cuando han visto anime han sentido esa curiosidad por tal vez ver algún hentai sobre ese anime o simplemente ver algún otro con una trama distinta. Sin embargo estas mismas personas también ven Xvideos y Pornhub o utilizan las revistas de Abon también para jalársela. Entonces no solo ven hentai. habla de cómo los otakus podrían reaccionar de forma violenta a algunas circunstancias. Por ejemplo, quitarle el internet a un gamer o tal vez insultar a tu compañero otaku de la clase provocando que te apunten su libreta negra de apuntes. Independientemente de si estos comentarios fueron escritos como broma o mofa, no creemos que ningún otaku sea tan violento como para llegar a estos extremos. A excepción de algunos que sí los he visto que practican artes marciales o que tienen katanas inclusive en su casa. A eso sí hay que tenerles cuidado. Y hasta este aquí el video de Kodomos, Kodomos. espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita porque eso nos ayuda mucho. Y si lo hacen, Yuna les va a regalar la sueta. Y ya saben cómo. nos vemos el próximo viernes. Sayonara.